Gracias, qué bueno que estás con nosotros. Saludos, Víctor, Manuel, saludo. saludos. Saludos. Saludos, saludo, saludo, amigos, amigas de San Francisco, Macorís. La región y el mundo. Así es. Víctor, ¿verdad?, eh, que siempre está pendiente de contacto diario. Así es. Alberto, hoy un tema, como siempre, como todos los que usted toca aquí en este espacio cada martes, y es el caso del Ministerio de Interior de Policía, este programa de desarme a la población, eh, y precisamente eh, quisiéramos oír la opinión suya con respecto a este programa del fracaso o el éxito, porque eh, hemos visto como que ¿verdad? ¿Qué ha pasado eh, con eh, eso? Sencillamente, ¿Es en eso sencillamente, está como un punto suspensivo. Eh, vamos a partir de números. Y yo realmente quisiera saber porque no se ha explicado. O las explicaciones que se han dado no he logrado comprenderla, ni asimilarla como positiva, ni coherente. ¿Cuál es el fin de este desarme? O sea, ¿qué se busca con este desarme? ¿Cuál es la metodología? Y precisamente eh, tocaba Emanuel eh, el tema y usted en su intervención. O sea, usted dice, no no sabemos Alberto porque ciertamente no ha surtido los efectos, porque yo asumo que es para disminuir la delincuencia de alguna manera. Sí, no. ma, más y menos lo que ha hecho la delincuencia. O, o la violencia como la tal. La violencia sí, lo que sí, se perfecto. ha hecho que se ha incrementado en medio de esa, de esa no decisión desarme. de querer desarmar a la población. Pero más que querer desarmar, lo que yo critico es la metodología que se ha pretendido querer utilizar. Amén de que tampoco tú no tienes un objetivo claro. Primero, a, fin, a, a final de junio, ¿cuál era la cantidad de armas que había recibido el ministerio? 163 armas. En un país de 11 en un millones país de habitantes. De 11 millones de habitantes. Y de esas 163, supuestamente, hay armas legales, armas ilegales y muchas legales. Ojo, tú te preguntas, ¿y cómo una gente va a entregar un arma legal? Yo le voy a decir por qué. Y por qué la gente está entregando. Y por qué la gente ahora mismo, el Ministerio de Interior y Policía y su ministro. Posiblemente, Víctor, estén dentro de los funcionarios, dentro de los funcionarios que más perdido estén en el ejercicio de función. Te explico. Un desarme, que una de las cosas que criticábamos, no es verdad, no es verdad que una persona que tenga un arma ilegal va a... A, a, a entregar su arma. De manera tan sencilla. De manera, de manera así? tan sencilla porque con otro objetivo la, la, la, la, la ocupó. Por algo la tiene. Se hizo de ella. Pero entonces tú tienes un programa de desarme y para de ejecutar ese programa de desarme, cosa que no se ha dicho y cosa que yo voy a decir, para ejecutar ese programa de desarme, el Ministerio de Interior y Policía... Ha, ha colocado unas reglas para los que tienen armas legales, donde lo está forzando a entregar las armas. O sea, este plan va más dirigido a ocupar armas legales que armas ilegales. O sea, a desarmar la población apta para, para estar a armada. A la su población licencia. apta para estar armada. Y hay formas, Alberto, de cómo obligar a, obligar a una persona que ha adquirido agotando todo el procedimiento de un arma de fuego a que se obliga a devolverla claro, eso. lo están haciendo estoy diciendo Poniéndole que más es inexplicable proceso. o sea si tú colocas, si tú analiza la situación que se está dando con los portadores de armas de fuego legales y las trabas que menciona un término que utiliza Emanuel y que entonces yo asumo y la traba que ha puesto el Ministerio de Interior y Policía para que las personas puedan renovar sus armas, tú debes llegar a la conclusión que el Ministerio quiere desarmar la población legalmente armada y que justamente se han armado y que, que están registradas en base a querer hacer las cosas bien. ¿Por qué? ¿Tú sabes que ahora mismo para tú hacer, para tú renovar un arma a partir de una resolución del 3 de marzo de este año, tú tienes que hacer una declaración jurada de bienes? y o sea, sea, A cosa, partir de, de ahora, sí. para usted renovar un arma hay que hacer una declaración. una declaración jurada de bienes, para tú justificar que tú tienes bienes y que por eso tú tienes que cuidar el arma. O sea, como que tú solamente cuidas tus bienes. Óyeme, esta es la estupidez más grande. ¿Por qué compra un arma básicamente para cuidar sus bienes? Las armas se compran básicamente porque tú sientes... Para autodefenderse. Para autodefenderte. Sí. O sea, no es los bienes. No son los bienes los que tú más cuidas. Alberto, es bien de la vida. Alberto por entonces, este programa no, este esto. programa de desarme que ha implementado el Ministerio de Interior y Policía, entonces va a crear, crear por lo que usted plantea, un, un efecto contrario porque si... Comenzamos a desarmar la población que porta su arma de la manera legal y, porque, y que tiene justificación para adquirir una arma de fuego, entonces vamos a dejar la población que tiene las condiciones para, para armarse, ¿verdad?, para tener su, su arma, entonces el, el, el, los que han entregado, los, las armas ilegales que han sido entregadas, que son menos, entonces vamos a dejar la población... El, el grueso de la población desarmada y que la delincuencia entonces esté armada. Este armada. Eso es un efecto contrario. Esté armada. O sea, mira, es un o, plan. O, o esa sin, la esa es la es idea. un plan sin objetivos claros. Es un plan con objetivos eh, con objetivos equivocados. Es un manejo inadecuado que está haciendo el ministro. Pero el ministro habla, reto del éxito de esta. De esta bueno, este pero programa pre de esa, pregúntele, yo le voy a decir, ¿usted quiere ver hasta dónde es el éxito de eso? Consúltese. Los, los los usuarios los que tienen armas no solamente no solamente para no involucrar los intereses a los que viven del negocio de venta de armas y sus provisiones no consultese a los usuarios a los que tienen armas legales los que tienen armas legales están desolados prácticamente es más le están poniendo tantas trabas para que la entreguen que muchos la van a entregar. cuando y tú te... vas a desarmar, señor. Lo que estoy diciendo, Víctor, es que de, man... de manera institucional el Ministerio de Interior y Policía ha creado, ha forzado, está obligando a los que tienen armas legales a entregarle mediante trabas. Volviendo un poquito atrás, Alberto. Ojo, no, ¿cu primera está? situación. Mira, anteriormente... Tú solamente recibías un análisis psiquiátrico para tú comprar un arma. Ahora, para renovar el arma, hay que tú tienes que hacerlo y no está mal. Y no está mal. Pero aquí hay personas que te duran a ti meses pensando para ver cómo van a Santo Domingo porque no le gusta la capital. Tú quieres que la persona, que yo lo veo bien, tú quieres que cada renovación implique un análisis psiquiátrico de esa persona lleva esa decisión a los municipios empodera a los gobernadores para un sinnúmero de cosas que antes lo hacían no, los gobernadores instalar una oficina algo tan sencillo como eso ah eh, pero espérate que puede ser hasta regional lo que pasa es que hay psicólogos el negocio las armas de fuego y todo lo que ha pasado por el interior de policía han hecho un gran negocio si tú quieres pregúntale a Fadul Monchi Fadul han hecho un gran negocio han concentrado un sinnúmero de actividades. ¿Usted cree que Monche tan honesto que si le preguntan a él, él va, no va a responder? Bueno, si no le preguntamos a él, le preguntamos al hermano. Al hermano, ese sí lo va a decir. Pero que el mismo Chubas que lo ha denunciado que el, el, del enriquecimiento que han tenido los ministros anteriores a raíz del negocio de las armas. Sí. Entonces, la metodología que se está utilizando, es una metodología muy equivocada. Pero esa parte, Alberto, que usted dice, cuando poniéndole traba de que para usted ir a renovar el arma de regla, un arma que usted tiene, que usted posee, ¿verdad? Y que el agotó todo el procedimiento, tiene que llevar una declaración jurada una de declaración bienes. Jurada Entonces, cuando usted bienes. plantea eso, que ciertamente lo que se está tratando de cuando tú vas va a robar un arma y se encuentra con eso, choca y dice: No, pero yo prefiero entregar esto, si yo tengo que comenzar a agotar no, ese procedimiento. Pero si, si tú quieres ver qué tan difícil es para un ciudadano o una ciudadana hacer una declaración jurada de bienes para no deber algo que tiene. Pregúntale a los funcionarios públicos cuántos Porque faltan no, todavía. Todavía faltan cuatro mil. Cuatro mil. Y eso, fíjate, es lo que tuvo que hacer el presidente. Y, es, y, con, y en el gobierno pasado, la mayoría de funcionarios públicos no hicieron declaración jurada. Todavía la están esperando. Todavía la están esperando. esperando. ¿Por qué? Esperando. Porque las personas no le no no gusta develar por un no número de situaciones que se dan. Develar lo que tienen. Y entonces, una situación, se si hace una declaración jurada por debajo de sus bienes, están creando un precedente para cualquier situación. También le está creando un problema. Claro. O sea, tan pronto tú estás poniendo como una razón para la entrega de armas una declaración jurada de bienes, tú le estás creando un obstáculo insuperable y, de, con, y que va a crear muchas situaciones el Ministerio. Por lo que nosotros exhortamos al Ministerio del Interior de Interior y Policía de que esa resolución elimine la condición de tener que hacer una declaración jurada porque no son son menos lo que piensan en los bienes cuando más buscar un armas y son más lo que piensan en su seguridad y la de su familia es, no eso no tiene lógica eso es, eso es en ese sentido y con respecto al desarme a la población a ese programa de desarme Alberto el desarme un fracaso porque el desarme ha tenido como objetivo ha tenido, ha tenido como objetivo Desarmar la población legalmente armada. No y si desarmar tú la quiere, legal. Claro, y si tú quieres ver, toma lo que es la resolución emitida por el ministerio en marzo de este año. O sea, queda, crea trabas a los que tienen sus armas legales, lo obliga a lo obliga a hacer un sinnúmero de cosas. Claro, hay parte de esas disposiciones que vienen arrastradas desde el Ministerio Anterior. Tienen que haber un polígono de tiro. Yo no sé qué necesidad tú tienes Cada vez tú vas a renovar Ir a un, pelón, un ir a tirar tiro. Porque a ver, ¿sabes qué es lo que pasa? A veces usted tiene del uso, uso ¿Sabes qué si, es lo que pasa? Si manejas, es que, es que te colocan un polígono de tiro Tan pronto llegan al gobierno Y entonces hay que poner una ley Para que usted vaya a utilizar ese polígono Que no es gratis tiro, Que no es gratis Hay que ir a un psicólogo y un psiquiatra ¿Y por qué no aquí? No porque es el amigote que está el eso allá. a los municipios Involucre Mira, la relación. O sea que el, si se si hiciera eso, Alberto, si ¿sí pudiese tener sentido el asunto. De esa resolución, yo creo que se debe eliminar la declaración jurada de bienes. Pero que ciertamente sí se mantenga el análisis, la, la evaluación psicológica o psiquiátrica de todo aquel que va a renovar su banco. Pero que eso se haga, que usted lo haga. Que no haya en que en trasladarse el, a la que capital. Que no haya que trasladarse a la capital. Si usted quiere escoger psiquiatra y psicólogo. Del, pa, del y designarlo evaluarlo pero, a ellos primero ojo pero evaluarlo min, a ellos primero también claro. mi inquietud eh, sigue siendo la misma eso es un asunto en cuanto al procedimiento para usted adquirir un permiso para aportar eh, o tener no, un arma de para usted renovar ese permiso. Correcto, está bien, Eso en cuanto ese es el procedimiento. Por a mí lo que más me choca es el programa de desarme, o sea que hasta el momento como usted plantea no tiene sentido porque realmente lo que se está tratando es de desarmar a los que legalmente tienen sus armas. Y sin embargo no se les presta la debida atención a los que la poseen de manera ilegal. Sí, lo que pasa es que el ministro, usted, el ministro ha estado equivocado y ha pensado que las violencias originadas desde hace muchos años en República Dominicana, y que ningún gobierno ha sabido ni ha podido enfrentarla, tiene como razón la población legalmente armada. Y no es así. Entonces, están midiendo el éxito del programa también basado en, en la entrega de armas. Entonces, entregando hasta un arma, él diría que es exitoso el, el, el, el programa, ¿verdad? Sí. Entonces, otra pregunta es: ¿eh? ¿Le, ¿le están dando fundita de comida? ¿Es el que está entregando el arma o en qué quedó eso? No, no. Ellos están haciendo algunos. Bueno, se habló de que con las 163 armas que se han entregado, eh, ha habido una inversión de 600 y tantos mil pesos. Se han entregado unos estímulos, pero yo insisto. El que te entrega usted un arma, muchas veces tiene otra. A ver, pero eso no, no, no ni le, o sea, sí, ¿Cuántas armas se han entregado? 163 <ríe> armas. En un país eh, de 11, 11 millones, millones de habitantes. De dominicanos. ¿no? De dominicanos. Sí. Muchos de ellos con dos armas. <ríe> sí. Muchos de ellos con dos armas. Y lo más extraño del caso es que muchas de las armas que se han entregado son armas legales. ¿Tú sabes pero por qué? También se da, Alberto, que usted entregue el arma y no necesariamente estaba ilegal, sino que usted por no renovar el permiso que hace un año o hace seis meses que se le venció. Pero ese es el problema, ese es el gran problema, que estamos desarmando la población de, que en un momento fue evaluada. Y, y está apta para aportar. Fue demostrado, demostró que está apta para aportar un arma, y esa persona por no renovar el arma, por no pagar los tres, cuatro, cinco, seis años de renovación, porque imagínate tú, aquí hay gente que no van a la capital, poco. Bueno, que van, que, que el, su médico, el médico preferido de ellos, esté en la capital ah, y se van sí, claro, al de Santiago, al de la, a la Vega. Gente aquí que no va como a Una cita médica. No va. es de suma importancia. Mucho menos. La sí, capital. es la sí. Entonces tú tienes que ser inteligente. Que, ver, eso es como usted dice, hay que descentralizarlo. Eso hay que dis, eh, diseminar o sea, oficinas, ¿verdad? Y interesa, mira, a gente, a policía. Tú que partir de las estadísticas para tú medir la cosa. Ahorita usted tocaba en el tema de la violencia. Y los. Las violencia que se ha generado en las últimas semanas, pero recuerden que esa metodología y esa forma de violencia múltiples comenzó aquí, pero recuérdense que cada vez que vemos una mujer asesinada por un hombre, la forma que lo hace se repite inmediatamente eh, en otras localidades y hemos dicho en múltiples ocasiones, tenemos que revisar la política de Manejo de, de violencia. Ver cómo eso se publicita. Lo que usted puede decir a un comunicador, por qué no? Mire, eh, libertad de prensa, perfecto. Ahora, vamos a manejar estas informaciones con estos límites. ¿Por qué no? Eso no significa que usted está violando la libertad de, de, de prensa, porque también hay límites, pero... Ah, hay dos cosas con que los gobiernos no les gusta chocar. Con la Fuerza Armada y, el cuarto poder. y con el cuarto poder. <risa> Alberto, finalmente, finalmente, porque debe quedar plasmado aquí la nota también, ¿verdad? La valoración. Del 1 al 10, ¿cuánto usted le da al programa de desarme que ha estado implementando en las últimas semanas el Ministerio de Interior y Policía No, la República no, Dominicana? Muy malo, 9, casi 10. <risa> casi 10, Víctor. Pues pasó, pues pasó con A. No, diarias, no, bueno si fuera en, en malo así si fuera si fuera entonces de, partiendo de, de, de partiendo entonces un dos no más okay por pues la intención del y sí, un dos por la intención o por las que han cogido ya un dos por, por la intención por la cierta sensación que... porque es un fracaso alberto ha sido un fracaso gracias gracias de verdad una vez más por compartir con nosotros como cada martes este espacio en contacto diario con esos temas de actualidad y pues, haciendo esos análisis Y ojalá nuestros funcionarios internos de acá Y le comuniquen, porque dame decir una cosa Víctor Hay una queja generalizada de la población armada Hay una queja generalizada de la población armada Del manejo del ministro de interior y policía Y de los usuarios que legalmente portan armas. Pero pues ojalá, como dice Alberto, que oigan, ¿verdad?, esta, esta humilde opinión eh, que damos aquí en contacto diario y que comparte Alberto Vázquez para todo el público. Gracias, Alberto, por estar con nosotros.